que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me gustaría hacerle a usted unas pequeñas recomendaciones como hombre de estilo que es usted, dado que usted visita nuestro canal de Estilocracia, para cuando le presentan a alguien que padece una discapacidad física. ¿Qué hacer con ello? ¿Qué hacer cuando le presentan a alguien que anda en silla de ruedas, o que tiene una prótesis o que tiene un parche en un ojo hay puntos muy interesantes que deben tomar en cuenta y que debe uno anotarlos para que no se nos olvide qué hacer si me lo permite le voy a dar a usted punto por punto para que los tome en cuenta y tome nota de ello punto 1 igual que con otras personas una vez que le presenten lo mejor es contestar con un mucho gusto en conocerlo y no quedarse callado y solo sonriendo. Punto 2. No pregunte por la condición física que además no es de su incumbencia. Centrar la conversación en eso le hará perder mucho más de lo que ofrece la persona recién introducida. Imagínese que a usted le pregunten cada vez que lo presenten que por qué es tan chaparro o por qué es viejo o joven o por qué es usted delgado o por qué está usted gordo. Es exactamente lo mismo. Punto 3. Si llegan a contar algo sobre su incapacidad, escuche con atención, pero evite comentarios. No, no diga que si va a superar la condición, si, sabe si va a mejorar, si tiene remedio. Tampoco, tampoco haga comentarios de ningún tipo, simplemente escuche y ya. Punto 4. Ofrezca asistencia si es requerida, tal como abrir una puerta, recoger un objeto que se cae o ayudar a bajar de un auto. Esto debe salirle de a usted de manera espontánea y muy natural, porque dado que es usted un caballero, siempre ofrece asistencia a las personas a su alrededor con capacidades diferenciadas o sin capacidades diferenciadas. Un caballero siempre es un caballero y usted que está atento a los vídeos de Estilocracia es ya todo un caballero. Le agradezco muchísimo su atención y espero que estos puntos le sean de utilidad para cuando conozca a usted a alguien con discapacidad.